Bienvenidos al vuelta yo soy el abuelo que les cuenta de las historias de terror a donde haces cagar todas las noches de miedo en esta historia les voy a contar se llama el loco se escapa de centro de psiquiatría Mi abuelo es el mejor contando historias de terror cuando era pequeño me contaba las mejores historias de terror década del miedo seguro esta historia será la peor de todas Bueno en esta historia aquí va Hace dos años, estaban en su casa, tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre María se tenía que ir todas las noches a trabajar, era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en su casa, y no podía atender a su hijo en todo momento. Pero aquel día sería muy diferente al resto. Ya que, cuando se encontraban cenando vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto a pocas manzanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María para prevenir desgracias cerró las ventanas, puertas, y le explicó lo siguiente a su hijo. No habrás ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo golpearé tres veces seguidas la puerta o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta y se puso a ver la tele para relajarse. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido cuando de pronto llamaron a la puerta. ¡Tocó y tocó y... El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo... ¡Eres tú, mamá! La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía... ¡Ábreme la puerta! El niño atemorizado huyó hacia su habitación donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente cuando se levantó se dio cuenta de que su madre no había vuelto. Y aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no le pudo reconocer la voz, y totalmente ensangrentada. Desde ese día el chico tuvo que ser hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas.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 Si te gustó el video no olvides, deja tus link y compartirlo para atraer más videos de este mismo canal, y alegro por venir dando su apoyo condicional, espero, que hayas aprendido algo nuevo de hoy, ¿Cuál? en ¿Eh, la creepypasta conoces acerca de ellos, espero tu respuesta en la caja de comentario, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y suscríbete a este canal si es, que aún no lo has hecho dando clic en el botón, que aparece en el muy pronto tu pantalla sin más, me despido yo soy la señora en cuenta las de historias de terror, nos vemos después, adiós. ¡Le que aquí!